Aquí. Aquí. Aquí. Aquí. Señores, como siempre, la gente, eh, lo que le importa es romo. Tú, tú bebida. Ya lo sabes. En vez de socorrer, la gente lo que le importa es la bebida. Decenas de personas saquearon un camión que transportaba licor. No tenemos nada allá arriba. Eso? No hay nada allá arriba. Las imágenes, hola, ¿dónde está Villa? Villa. Señores, oye. Bueno, decenas de personas saquearon un camión que transportaba licor luego de que el vehículo se accidentara la madrugada de este martes en la carretera que va de Navarrete a Puerto Plata, en el norte del país. Videos que circulan en las redes sociales muestran a ciudadanos llevarse botellas de ron en las manos mientras miembros de la Policía Nacional observaban la, la acción e intentaban dispersarlos. El accidente se produjo en el sector de los Tejeda de Maimón entre un camión MAC de la empresa licolera Brugal y un camión marca Mitsubishi de la empresa Productos Salomé, resultando muerto el chofer del camión de Brugal y dos ocupantes del camión de Salomé. Los fallecidos son Domingo Enríquez, de 50 años, y Reinaldo Mercedes y Héctor Mendoza. Asimismo, se encuentran heridos Juan García, de 50 años de edad, y Julio César Taveras, de 28 años de edad. La gente debe dejar esa chabacanería en un momento así, donde seres humanos perdieron la vida, seres humanos, no animales, perdieron la vida y la gente solo pensando en Romo. Hay toda clase de personas en el mundo, pero caramba, vamos a ser más humanos, vamos a ser más personas. Y está bien que quizás eran los organismos de socorro, como el 911, la Policía Nacional, quienes tenían que socorrer a estos seres humanos, pero y no nos duele el dolor de los demás. Y es que vinimos al mundo a, re, a, a quitarle aire a los otros, porque a una persona que no le duele el dolor del otro es... es Robando aire, ¿qué está? Robando oxígeno. Pero, ¿cómo es posible que hacen una fiesta en un momento así? Mira mira cómo está eso ahí. Mira eso. Señores. Increíble. Mire la intención del policía dispensando de la gente. Mire, lo ve. Y no, y la gente contenta eh, porque es romo, es fiesta. Por no. el día dos litros que están llevando. ¿Sí? Ay, Dios no me agarre ahí. Señores, esto parte el alma. Pero mire, mire, mire la intención de, de, de ese comandante. Ah, hombre. Oh mira God, mira, mira, mira las feo. condiciones en que, quedado, en que quedó ese vehículo. Señores, nos tiene que doler el dolor del otro. Ahí perdieron la vida. Seres sí, fue humanos. algo feo, fue algo feo. Ay. Caramba, por lo menos esperen que los organismos de socorro villager, levantaran no, esos muertos y después y usted iba y se llevaba la botella, pero en medio de con los muertos ahí. No, no, no. Y no se puede. Era un mecedora que estaba viendo Mira, mira, pero ven, comandante ahí te va a ver el comandante, como llega ahí, tranquilo. Ve la mujer, mira esa mira, mujer, mira, bebé. Vea esa tremenda, esa debe ser la tremenda de por ahí, ¿eh? <risa> ¿Eh? No me hagas reír, por Dios. La insaciable le llaman. esa tiene un corillo, peceromo. <risa> Otería, soporte, <risa> ven. <risa> eh, no, no, mira, mira, ahí está saliendo uno con una funda llena de ron. Ven, ese ese balleno, ve? Ve la, ve, ve la doña en la casa que no rompe un plato. La wey. gente tiene que dejarse de echar bacanería y ser más consciente y considerado. No, no, no, Perdieron la vida seres humanos. La policía tenía que llevárselo a top. No, no, y la mascarilla policía. Tienen mascarilla yo puesta. Creo, yo no veo mascarilla. Y... mascarilla con ahí en el aire. Mira. Este policía lo dijo, ese no, policía me la, me la pone allá en la guagua. <risa> Debemos ser más seres humanos. La, la época sí, es la rica, época, ¿sí? está bien, pero por eso mismo, Mira la, la señora, Navidad no solo es época pues, para beber romo, la Navidad también es época para sentir cada, amor por los demás. Oye, en, en cada lado lleva ella un pote un, un y lleva <ríe> tres mano y dos ahí abajo. Que con ese caliente de ahí abajo se hierve ese ron. Increíble, Dios mío. Mira, mira, mira, los policías, a los policías. Como hemos eh, perdido, hemos perdido la capacidad de asombro. Amor. Hemos perdido la capacidad de sentir. Ahora, ¿dónde, ¿dónde fue eso? Amor en Navarrete, en Maimón. Si eso hubiese sido, escucha dónde. Tramo Carretero San Francisco Tenares, que se volteó una bruja. Yo te digo a ti que hay, hay poca gente. Ay, mira, si hubiera sido aquí, no, la, la goma con todo se la lleve. No, para allá, los concheros lo había visto a todas con, con su galón. Hemos perdido la capacidad de asombro y de sentir amor por el otro. Ahí perdieron la vida dos seres humanos. Sí, tres no, seres humanos. Imagínate, eh, lo último y, que yo estaba y, y pensando es algo era eso de difuntos. Sí, no, realmente no, no sé qué está pasando con el ser humano hoy en día. La Navidad es época para celebrar y para beber romo, ¿por qué no? Pero también para sentir amor por los demás. Y esos y esas personas que estaban ahí tienen familia. Wow. Y, y, y personas que, que, que sufren por ellos. Aunque nosotros... Y, y las personas que estuvieran ahí, lo que estuvieran pensando fue en el romo, pero sus, sus familiares estaban sufriendo y a uno no quisiera que un familiar de uno que esté en medio de un accidente tirado, de la gente celebrando y gozando. Sí, pero también la unidad de socorro debió ser al perímetro, llamar todas las unidades posibles la policía, ¿tú ¿no crees? También. Pa para ser al perímetro, que no se llevaran nada, pero imagínate ahí hay dos comandantes. <risa> ay, ay, señor, perdóname. Ahí Hay dos comandantes que no se le ve la intención, como que se acabe eso rápido, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¡Cuidado! Dámosla la Yerko, hermano de Papito! <risa> que yo paso ahora. Ay, Señora, Dios. hay que tener el No, hay que ser más sensible, como dice Elise. Hay dos, tres personas muertas y, sí, y usted hombre. pendiente a un romo. Imagínese usted. ¿En qué es que estamos parados? Debemos. Ser más consciente, ser más cuidadoso. Así es. El romo se acaba. Ahorita. Así es. Y, y los familiares de esos seres humanos no sí. lo van a recuperar. Así mismo es.